Aguantando su estaz, Me da pena el pobrecito En la tarde alegro, Yo también, a mi manera Estoy solo y pobrecito Esperando Es una alegría enorme compartir esta noche la presentación del disco de Damián Lemes aquí en la Casa de Entre Ríos Para mí, eh, la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires eh, tiene un valor muy simbólico Cuando empezamos a pensar un, un lugar apropiado para presentar este material eh, enseguida surgió la idea de la Casa de Entre Ríos como símbolo, ¿no? Todo tiene un hilo conductor, la música tiene el hilo conductor del agua, la Casa de Entre Ríos tiene que ver con el litoral, así que, bueno, en plenitud, así estamos. corazón, o aquel que cabeció, buena intención le prometió. ¡Oh, <tose> este disco comenzamos a gestarlo a raíz de algo que me ocurrió a mí a nivel compositivo que nunca me había pasado que tuve muchísimas ganas de componer en poco tiempo en unos pocos meses sentí mucha necesidad de volcar mis ideas a un papel y yo y todas las ideas que se me ocurrían tenían que ver con la música del hombre del litoral, ¿no? Entonces yo pensé a eso como, como un aguacero, refería a eso como un chaparrón que era una bendición y yo, que yo lo quería esperar como un cuenco para tratar de contener todo eso e ir a la guitarra, ¿no? Justo en ese momento estaba tomando clases con Nardo González, que es el productor musical del disco eh, y él, no, él nos propuso, bueno muchachos hay que grabar ahora con esta frescura los temas ya estaban suficientemente maduros para mi gusto faltaba mucho más pero él dijo, no, tenemos que ir a un estudio a grabar en vivo esto porque así de fresco como el agua, como ese chaparrón tiene que sonar y creo que fue el gran acierto Me interesa muchísimo como cantante del litoral, eh, todas las propuestas que tengan que ver con lo nuevo del litoral, con las nuevas composiciones, con los nuevos poetas, con las nuevas este, ideas musicales que se van gestando y me parece muy hermoso lo que hace Damián. Los muchachos jóvenes buscan la referencia de los maestros y se acercan a los maestros. Qué lindo que en todas las provincias, en todas las regiones se pueda hacer algo similar a lo que hacen Damián Lemes, todos los muchachos en Trerriano. Tírate a la zona, hay algún no pescan lo que no come porque lo no han sabido aconsejar, para que vuelvan sus hijos al mismo barrancar, hay una flameantes flameada de sobrevival, son las horas de la siesta, no le quieren piedad a un juicio. Sí. up